De la proposición de ley de derogación de la Ley 6/2002 de 2 de agosto de la Generalitat de Estatut del expresidente de la Generalitat, que presenta el Grupo Parlamentario Esquerra Unida y para la su el tor a favor de eh, la palabra el ilustre diputado, señor eh, Blanco, Unabauto, el señor secretario primer haya fe lectura del criterio del Consejo. Señor Secretario Primero, muchas gracias, señor Presidente. El Consejo, en su reunión del día 5 de diciembre de 2014, acordó manifestar, al escorzo, el criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley de derogación de la Ley 6/2002, de 2 de agosto, de la Generalitat, de Estatuto de los expresidentes de la Generalitat Valenciana, presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida lo cual comunicó a este SCORS mediante escrito con número de registro de entrada 104.288, boletín oficial del SCORS, número 301, de fecha 30 de diciembre de 2014. Pasaríamos así al debate de la iniciativa si sus señorías no tienen inconveniente. Muchas gracias, señor secretario y primer. B, pues si no hay inconveniente, ahora sí es el tor del señor Blanco, verá la defensa de la presa en consideración de esta proposición de ley. Señorías, no es la primera ocasión que aportemos a esta propuesta y en que FEMA, que es debate, durante la legislatura. Saben ustedes que en el PLE del 28 de noviembre del 2012, yo voy a y el resultado de la votación va a ser desfavorable. Por el voto en contra del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista. Pero desde las han pasado algunas cosas que podrían. ¿Haber fedlos cambiar de opinión? Podrían. para comenzar, dos expresidentes, dos expresidentes, descanse tus de les prebendes, de les privilegis, de las prerrogatives. Díganle de... usted como le voy a decir. Señor Marí, en aquel llamado a ti, desde bueno, como voy a decirlo? Dos dichos expresidentes tienen problemas seriosos ante la justicia por casos de corrupción que poseen en mes en dubte la segua honorabilitat. Parle del señor José Luis Olivas, que está a punto de euros a la banqueta del Sacusatz per frau fiscal y que, a mes a mes, está también querellat pel cas Bankia, y parle, como no, del diputado absentista de esta Cámara, del expresidente Francisco Camps, que en estos momentos es querellat por la Fiscalía Anticorrupción en relación al negocio, negocio, pero algunos ruina, pero al pueblo de Valencia, de la Fórmula U. Yo creo que es un feta tendre en compte De cuatro expresidentes de la Generalitat, dos han problemas a la justicia. Algún altre sembra que se ha però pero honorable también tenía poc. Ahí están las converses telefónicas que van a ser grabadas. Y davantage los altos tornemos a presentar esta propuesta. ¿Creen que es importante que los parlamentarios fixen posición y que es puga prendre en consideración la proposición de Yay, para que después siga tramitada y aprobada, esmenada? para que pugam derogar la ley o, si alguno puede plantear, como es el Seudret, una reforma de la y no la derogación, también tendría la oportunidad. Porque, claro, mientras tanto, el presidente Fabra habla de regeneración política y de ejemplaridad pero no faca propuesta que afecta a estos privilegios de los ex En ese momento, en el mes de octubre del año 2012, el Consejo va a emitir un dictamen sobre aquella primera propuesta de ley que presentaren desde el Grupo de Izquierda Unida, y va a manifestarse obert a estudiar una reforma de la ley para revisar, tan temporalmente como materialmente, las prerrogativas del presidents. Pero no hace capa propuesta. Miren ustedes que tenemos una llau de proyectos de ley que se está legislando sobre todo y sobre todos que se habla de señas de identidad, de reducción de diputados, que van a intentar cargarse buena parte de la autonomía de algunos del SENS estatutaris. Pero de tocar es privilegios de expresidents, res, ni pruna, hace de dos años, digo el Consejo que está oberta a revisarlos, en la intervención del Grupo Popular, digo que están abiertos a revisarlos, pero no volen revisarlos, porque no fanca propuesta. Ni el Grupo Parlamentario Popular, ni tampoco el Consejo al cual recorsa. Puede ser una explicación siga a la que va a donar el señor Fabra al otro día en la entrevista, la famosa entrevista en la cadena Ser. Y preguntaren Y yo que estaba a escoltarla, va a echar rápidamente un bolígrafo pero aprendré nota, porque va a decir algo así estos temas no se pueden plantear sin conocimiento de por qué se pactaron en su momento. Uy, yo voy a saberlo. ¿Por qué se pactaron en su momento? Me interesa, en interesa valencianas valencianos y valencianas, a ver, ¿por qué no es pueden plantear estos temas y por qué se van a plantear en aquel momento? En un procedimiento de lectura única, en un pacto entre els dos partidos mayoritarios, que únicamente es Unida va a votar en contra. Un pacto entre Zaplana y PLA. Un pacto de Bersert, no nos acompaña WI, pero firmar en el sindic del Grupo Popular de Alessores, Alejandro Fondemora y del grupo socialista de aquel tiempo, Chimo Puig. Podríamos saber qué volví Fabra cuando dice ¿por qué se pactaron en su momento? Pero el caso es que ahora es un altre momento. Y si nosotros estamos en contra en aquel momento, y ahí están los desdiputados de y les diputades de Esquerra Unida, en este momento de crisis económica, de retallades, de vulneración de derechos y de indignación popular davant esta situación, davant esta estafa, en aquel momento, encara ya més motivos. Y para eso presentemos que esta proposición de Jenkins dona la oportunidad de responder a la exigencia de la ciudadanía de acabar mes privilegios de una mal anomenada clase política que, en este caso, tamunt, nos pueden justificar per lechercisi de cap funcio. Señorías, per que nosotros les preguntemos ¿Qué fan el sex Aquí reten contes. ¿Quién es la función que tienen encomanada? comanada? ¿No saben? Se les donen una serie de prerrogatives, privilegios, prebendes, el que voy a decirle coche oficial, conductor o conductora del coche oficial, per ser personal eventual. Sembra que el señor expresidente no puede conduirlo un conductor de plantilla, que hecho accedir per oposición al Seúl de Trebay. Ha de ser un eventual, un enchufat. Dos asesores, también eventuales enchufados, una oficina, local y presupuesto, seguridad personal, y todo hecho a mes a mes a muchísima opacidad. Porque qué pregunta a muchas veces, ¿cuánto ens Costa ese tipo de servei que sembla que el señor Zaplana tenía una escolta nitidía, nitidía de policía autonómica a Madrid y no es contesten en el Consejo. Por tanto, privilegios a opacidad, precisamente que la ciudadanía o desterrar de la vida pública. Y se justifica todo eso suposadamente en la dignidad del carreg y yo insistís ya no están desembocando un carreg son ex presidentes y cuando uno es ex presidente ha de ser tratado como un ciudadano o una ciudadana mes. En todo caso, podrían plantear la regulación de incompatibilidades, de obligaciones, pero no de una serie de privilegios o prebendes que no tienen cap sentid y que no tienen cap relación con la dignidad de las personas. Miren, vos, señorías, la dignidad de un expresidente no es mesura en luz que fa del coche oficial. La dignidad de un expresidente te abora a seu comportamiento personal, cuando es presidente y cuando dice de cero. Y nosotros teníamos así a un expresidente que hablaba a Mercedes amiguitos del alma, te quiero un huevo, que eres. Corruptes de la trama Gürtel y que demuestra muy poca dignidad, absentándose constantemente de las sesiones de este de del quals en cara es diputado. Eso no es ni dignidad ni honorabilidad y, por tanto, no valen esas justificaciones. Con dignos nosaltres presentem aquesta proposició de llei, que dona l'oportunitat de decidir si volem una derogació, com és la nostra proposta, d'un estatut que se va a aprobar per lectura única, per consenso de dos partidos mayoritarios y en el voto en contra de reunida Unida en 2002, o si volen, les y señorías, optar por la reforma, porque lo tienen bien fácil voten a favor de la presa en consideración y después presenten esmenes. Y así veremos si de verdad hay voluntad de revisar temporal y materialmente alguna de las prerrogatives, con digo el dictamen del Consejo. Porque si no, señorías, si no, son bufes de pato. ¿Hay voluntad o no hay voluntad de abordar este debate? Nosotros el tema así, el ponemos de de la taula. Opiniones pueden haber de diversos gustos. los altos tenemos la nuestra. Tenemos la nuestra propuesta, derogación de una ley de expresidence que va a ser imposada por una mayoría parlamentaria sin un debate y una tramitación ordinaria. Si tienen una otra propuesta, señorías del Grupo Socialista, pueden votar a favor, no creo que se abstinguen ustedes voten a favor... Y después en el trámite es menes plantechen en conte del artículo único de derogación y es que en otros articles artículos modificar esos artículos de la ley. Creo que es el que va a hacer el grupo compromís y nosotros aceptaremos perfectamente el voto afirmativo en ese sentido y después ya faremos el debate. ¿Qué hace el grupo popular? Tancar fileres, tancar fileres es una forma de entender el ejercicio de la política que los otros rebuchen de plano. Así que el deseo es más está. Y cadascú que diga aquí la posición T y que retrate. Muchas gracias, señor Blanco. El en contra, ilustre diputado, señor Alfredo Castelló, del Grupo Parlamentario Popular, te la palabra. Gracias, señor presidente. Pues nos encontramos con una... Propuesta de reforma, una derogación de la ley del Estatuto de Expresidentes que es inaudita en ninguna comunidad autónoma. Nadie ha presentado la derogación de la ley vigente sobre el Estatuto de Expresidentes. Y aquí Izquierda Unida nos la trae, no por primera vez, sino por segunda vez, donde ya en varias ocasiones, creo que ya son cinco, ha demostrado su obstinación y su contumacia a la hora de eh, buscar la derogación de esta ley de expresidentes, que no solo no se encuentra entre ninguna de las 200 prioridades de nuestros ciudadanos ni de sus 200 preocupaciones, sino que, como verán, al inicio de este debate he contado, éramos 38 diputados, y como ven en las troneras de la prensa, como se dice en términos taurinos, hay mucho cemento. Porque realmente, señor Blanco, esto es una cuestión que hoy en día, con la que cae, no interesa a nadie. Sí, posiblemente a ustedes. Posiblemente a ustedes les guste cada cierto tiempo dar vueltas o decir que si el señor Camps no está. Eh, si el señor Camps estuviera hoy en este debate, señor Blanco, usted diría que tiene la cara muy dura porque en un debate que le afecta a él personalmente debería haberse abstenido. Cosa que su. Lideresa doña Tania Sánchez se podría haber aplicado también en algunas otras cuestiones lo de haberse abstenido aquí usted ha planteado en estas cortes en este periodo de sesiones muchas cuestiones que tienen que ver con lo que para usted es prioritario y eso se demuestra con las proposiciones de ley de la misma forma que el gobierno ha presentado cuestiones que ha entendido que es prioritario y esto para este gobierno como queda claro Después del de, eh, posicionamiento que hizo con aquel criterio que usted ha leído, no es una cuestión prioritaria, porque, de hecho, no lo ha traído. Y nosotros, lógicamente, lo vamos a apoyar en ese sentido. ¿Qué ha traído Esquerra Unida? ¿Qué es prioritario para Esquerra Unida en estas Cortes? Pues, mire, ustedes han traído 11 proposiciones a estas Cortes en lo que va de legislatura. Dos respecto al tema del Estatuto de expresidentes tres para modificar el Reglamento una del fracking una sobre vivienda otra para la modificación del decreto de ley y dos sobre cuestiones de un decreto de ley y dos sobre cuestiones que no son competencia de esta Cámara esas son sus prioridades y esas son sus propuestas como verá ninguna de ellas tiene que ver ni con el empleo, ni con la educación, ni con la formación, ni con la sanidad, ni con la economía. No tienen nada que ver con las personas. Tienen que ver con sus cosas, con sus ideas de políticos sobre cosas de políticos. Pero no tienen que ver con mejorar la vida de las personas de una forma sustancial, salvo dos, se lo reconozco. ¿A qué se ha dedicado el Gobierno? Porque usted habla del alud legislativo... Pero no cuenta de verdad qué es lo que ha hecho el Gobierno. Antes se lo ha dicho el presidente respecto a que hoy no hablan de empleo, hoy no hablan de economía. Pero ni lo han hecho hoy, ni lo han hecho nunca a lo largo de esta legislatura, salvo cuando ha ido especialmente mal, para recalcar que iba especialmente mal. Fíjese, el Consejo sí que ha marcado cuáles son sus prioridades, al igual que ustedes. Las suyas no tenían nada que ver con las personas. Fíjese el Gobierno lo que ha hecho. Ha traído una de medidas urgentes para el tema de las ATES. Ha traído una para la iniciativa empresarial al emprendedor, a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas. Ha traído otra ley que aprobamos en estas Cortes de medidas urgentes de, me de apoyo y de impulso a la actividad comercial y a la eliminación de cargas administrativas. Una ley de regulación de organismos de certificación administrativa que ha mm, agilizado y mucho las tramitaciones de la implantación de empresas, de reestructuración y racionalización del sector público absolutamente importante, del comité económico y social, de puertos, de ordenación del territorio, de urbanismo y de pasaje, de calidad y control ambiental de las actividades, o sea, cosas que tienen que ver con la recuperación económica, leyes que inciden directamente en la mejora de la situación económica, en la generación de empleo, en quitar trabas a las empresas... Ustedes no han estado por esa labor, también se ha preocupado de temas de bienestar, como la ley de salud que aprobamos recientemente, o la ley integral contra la violencia de mujer, que Marisol eh, no me Linares, la señora Linares, no me perdonaría que no les recordara que cuando se aprobó aquella ley ustedes estaban fuera, estaban ejerciendo su derecho a huelga, ejerciendo su derecho a huelga como eh, los catorceañeros que ahora también pueden ejercer su derecho a huelga, de forma irresponsable. Pienso, porque esta era su responsabilidad y no otra. De todas formas, hemos aprobado más leyes que tienen que ver con la cuestión social. La Carta de Derechos Sociales, se han hecho también la Ley de Uniones de hecho, Esa ha sido la, la prioridad del Consejo. Esas han sido las cuestiones en las que están marcando la, la pauta en la comunidad Valenciana. Cuestiones que interesan a la gente, más los proyectos de ley que saben que tenemos actualmente en tramitación. Y que tienen que ver, y mucho, con el tema de la participación y la transparencia, les recuerdo, la reforma del reglamento o del estatuto de aquella comisión de la que salieron corriendo. Es decir, en esas prioridades del Consejo no está la regulación del estatuto de los, de los expresidentes. Me parece normal, señor Blanco, como le parece absolutamente normal a la sociedad valenciana. Está en esa agenda legislativa mejorar la situación económica como se ha hecho y se está haciendo. Mejorar la situación social de las personas, como se ha hecho y está haciendo, o como en la legislación que tenemos en trámite, mejorar la transparencia o mejorar la participación de los ciudadanos en la vida política y en la vida pública. Al final parece que esos veinte años que le voy a reconocer que mmm, sí que llevan consigo alguna cosa negativa a gobernar tanto tiempo, pero me reconocerá usted también que estar 20 años en la posición también marca. ¿no? De alguna forma, les deja muy señalados, muy tocados, muy entumecidos, muy separados del suelo, muy sin capacidad de ver realmente qué es lo que necesitan y qué es lo que piden los ciudadanos en nuestra comunidad. Claro, ustedes que se dedican también a pagar costas por... Eh, páginas web con rimas zafias respecto a apellidos de arquitectos con el dinero de todos los ciudadanos ¿qué les voy a contar de esto, señor Blanco? hombre, ustedes supongo no, oh, yo no digo que el dinero señorías, por favor, no, no dialoguen Nosotros tenéis subvenciones públicas eso es un privilegio de los partidos políticos tener subvenciones públicas que ustedes lo dedican a eso cada uno lo puede dedicar a lo señor, que estime bloque, conveniente ese es su problema y le voy a hacer una reflexión también Imagínese que al final sale esto ¿no? y que se aprueba la derogación de esta ley. Y si usted lograra eso, le parecería que es para estar orgulloso, eh, pensaría que hoy se ha ganado bien el sueldo, ¿cree que eso significaría la mejora para uno solo de los valencianos de la comunidad? ¿Cree que eso tendría algún efecto beneficioso para nuestra sociedad, para alguna persona, para alguna familia, para alguna empresa, para algún desempleado? Nosotros realmente pensamos que es una ley que no tiene ningún efecto positivo en nuestra sociedad. Al final, eh, ustedes creo que con este tipo de, de proposiciones lo que quieren es, de cierta, en cierta manera, separarse de lo que se denomina por otros con los que tienen una lucha feroz casta. Parece que si ustedes hablan de estas cosas no son casta y se equivocan. Se equivocan, señor Blanco, porque al final su escaño es igual que el mío, el despacho suyo es igual que el mío, supongo que algo mayor, porque síndico, o no, no lo sé. Tienen asesores igual que tiene nuestro grupo, le cambian el vaso igual que me lo cambian a mí, tiene un ordenador igual que el que tengo yo, como el que nos dieron a principio de legislatura, pisa el mismo parqué, el mismo mármol y la misma moqueta que piso yo, y al final sabe qué pasa, señor Blanco, que todos somos casta que usted es un privilegiado a ojos de todo el mundo y que eso no lo va a quitar. No piense que por decir que los expresidentes son privilegiados, la gente va a empezar a pensar que usted no lo es. Usted es un privilegiado, como yo, como todos nosotros. En primer lugar, por nuestro sueldo. En segundo lugar, por nuestras condiciones de trabajo. En tercer lugar, porque representamos al pueblo valenciano. Y eso es un privilegio poderlo desarrollar. Lo que hay que hacer también, señor Blanco, es hacer esta función... Con honor. Y hacerlo con toda la honestidad y hacerlo lo mejor posible, indudablemente. Pero hacerlo convencido de que es un papel fundamental en democracia y que no hay que salir huyendo de las responsabilidades que nos dan los ciudadanos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias señor Señor Castellón y Fusta de líder de la oposición, sinceramente. Tal vez, a partir de Chun, cuando se constituye les noves corts, en ese estilo que debo usted de perdonar Vides, el seu Partit le done la confianza para hacer de cap de la oposición y para ir a hacerles preguntas al presidente. De momento, usted puede continuar el Porque ese es el estilo, el de cap de la oposición. Y no el de representando un grupo que está recolzando a un gobierno que afecta un dictamen o es declara obert a revisar algún tipo de prerrogatives. Y vos te pucha así y no habla. No habla. No ha dicho res del contingú de la ley de expresidentes. Res. No ha dicho res. Yo he explicado quiénes son los prebendes que tienen. Coche oficial, chofer eventual, asesores eventuales, oficina local, presupuesto, seguridad personal, que son miembros más del consell y consultivo. Explica que no saben qué fan. Aquí reten contes. cuántos costen? Yo he donat arguments per para sustentar la nueva proposta. Y usted pues ya sí. Y sí. Digo que ya no pocos periodistas. Ahora cuando presente ustedes la PNL sobre un tema que es muy importante, en cara que no tienen credibilidad para abordarlo, ¿Por cuántos periodistas que que y ya han Eso que te equivore. Es que usted a mes a mes me diu que les nuestras prioridades están marcadas en las proposiciones de llei que nos hem han presentado. Con si nosotros no fuéramos más menes los presupuestos de la Generalitat Valenciana, con si nosotros no fuéramos otro tipos de iniciativas parlamentarias. Pero desacredita la temática sobre la que versen las tres proposicions de ley y después traupit tres proyectos de ley que dos años y después aborden la mateixa temática y que presenta el Consejo. Cuando nosotros proposem en el año 2002 una proposició de ley de transparencia, eso no interesa a ciutadans. Quan Cuando el Consejo... ¿A dos años de retar, fa un proyecto, un avamproyecto de llei de transparencia? ¿Al eso sí? ¿Es una buena prioridad? ¿Tú dice discurset de si yo me sentiría mejor, de si yo solucionaría la vida de alguien, de si habría alguna turad que pudiera ir endavant si se aprobara la presa en consideración de que esta propuesta de llei, vos te repetirá cuando debatimos así la llei de señas de identidad? Señor Castelló. Cuando ustedes aprueben la presa en consideración del proyecto de Llei de Señas de identidad, ¿vos dirá que se ha solucionado la vida de la gente? ¿Que han aturados o aturades que vemos millones en el futuro, que han trovado feina, familias que pueden encender la calefacción y que usted se siente orgulloso de la seva tasca? En serio, es que cuando uno utiliza ese estilo de perdonavides y desqualificatori, primero se ha de hacer una cierta autocrítica. Vos te digo que cuando nosotros presentemos propuestas de reforma del Reglamento del Scorch las prioridades son negativas y vos te sabes tener una propuesta de reforma del Reglamento del Scorch. Cuando nosotros planteemos la reforma del Estatuto de estatut Autonomía es que tenemos unas prioridades de politics para politics y vos te sara una reforma del Estatuto de estatut Autonomía. Sinceramente, es que no tengo coherencia el que vos te digo y el que su Grufa. Nosotros en este ple tenemos una de hoy sobre la banca pública ahí está una de nuestras prioridades porque voleme el control ciudadano sobre la economía. Y usted, en el listado de iniciativas legislativas que ha desgranado el Consejo, parla de las ATES para burlar la legislación ambiental y la capacidad de ajuntaments de las grandes superficies comerciales, de la reestructuración del sector público, para acomiadar a personal tirante al carrer, a trabajadores y trabajadoras, de una legislación sobre control ambiental para reducir precisamente el control ambiental sinceramente las sus prioridades están claramente marcadas a favorir, como usted ha dicho que las empresas tengan main controls y los y los mainstream también y la ciudadanía también main y claro que todo eso diga usted cuando la única proposición de ley que ha presentado ese grupo la única va a ser para liquidar Radio Televisión Valenciana Per acabar a mesdres valencianos y les valencianes a tindre un micha de comunicación pública plural objetivo de cualidad que promueva el valencià que vertebre el territorio y que cree una opinión pública libre ya ja me contará en definitiva vos usted apenas se desmentado al señor camps al cual no sé por qué ustedes no sancionen como miembro del ese grupo no asistís mai mai ni a una sola comisión y a prácticamente cable. ¿Vosotros no te resadir sobre la honorabilidad, sobre la dignidad de una persona que faús desprivilegios de esa ley que vosotros no volen tocar. Y que apenas frecuenta esto, no te resadís. No te y ¿Ese estilo chule, ese estilo Absolutamente prepotente que gastan las diputados de la oposición cuando vosotros, ve el señor Camps, lo único que le es la pilota. Qué vergüenza. Gracias, señor Blanco de réplica, señor Ay, me dan ganas, pero... Gracias, presidente. Realmente, señor Blanco, yo he intentado y creo que he conseguido no faltar al respeto a nadie. Antes le ha dicho prepotente al presidente, ha hablado de perdonavidas, de tono chulesco. Sí. Parece que tenemos que aprender mucho de usted sobre esas cuestiones, ¿no? Porque, vamos, no solo, se lo dice a, no solo me lo dice a mí, se lo dice el presidente de la charidad Usted sabe mucho de lo que es ser portavoz en, de la oposición, ¿no? Porque dice que es el tono típico de la gente que es portavoz de la oposición. Usted sabe, usted sabrá que, como le digo, de eso eh, conoce bastante mejor que nosotros sobre chulería, ser perdonavidas y ser prepotente. Ha hablado usted, curioso, ¿eh? Nosotros no solo presentamos proposiciones, sino que presentamos otras iniciativas. Hemos presentado una PNL sobre la banca uh, pública. Parece que cuando a uno le recuerdan qué ha hecho durante casi cuatro años y que no ha hecho ni una sola proposición de ley, perdón, dos, que tengan que ver con la mejora de vida de las personas, y es de Izquierda Unida, debe molestar, ¿no? Veo que sí. Lo veo un poco molesto. Porque, claro, echas la vista atrás y dices... Buah, Total, que hemos estado cuatro años para hacer esas proposiciones de ley. Nosotros que somos Izquierda Unida, debe ser duro, porque yo sé qué es lo que usted piensa, para qué sirve una PNL. Se lo dijo al señor Rubio. Usted le dijo, no voy a decir que sea chulesco, pero le dijo, árabe, sí que dirlos una coseta muy básica y que ya saben, don Angie Sons. Les leyes de este score se modifiquen a través de proposiciones de ley no proposiciones no de ley hoy estén debatiendo una proposición de ley presentada por Esquerra Unida para derogar una ley Les PNL, yo entiendo que así se fan para instar al Consejo que haga alguna cosa para instar al Congreso de los Diputados que haga alguna cosa para fijar posición sobre determinados temas para cuando se trata de hacer una reforma legislativa que competa esta Cámara, porque va a ser aprobada la ley, etcétera, etcétera. Y usted decía que el único que tenía realmente importancia para cambiar la realidad eran las proposiciones de ley. Y ya ha visto a qué se ha dedicado Izquierda Unida en esta Cámara durante cuatro años. Desde luego no a mejorar la vida de la gente, que a eso es a lo que se ha dedicado precisamente el Consejo al que apoya mi grupo parlamentario. Además, ustedes caen en unas incoherencias realmente importantes. Cuando digo que es una proposición de ley inaudita porque significa la derogación del Estatuto de Expresidentes digo la verdad, en ningún Parlamento Autonómico se ha presentado semejante ley, en ninguno pero además, fíjense ustedes en Cataluña cuyo algunos expresidentes digamos que no están pasando por sus mejores momentos ni son ningún tipo de ejemplo para la humanidad resulta que hay asignaciones mensuales, pensiones vitalicias pensiones de viudidad oficinas, hay un régimen estatutario, incluso sus herederos pueden uh, seguir perci eh, percibiendo la pensión y que además todo eso lo fija el gobierno no se fija por ley por las cortes, sino cada uno de los gobiernos que haya en cada momento igual que pasa en Andalucía y en Galicia ¿eh? aquí hemos sido claros al menos y se hizo un acuerdo eh, parlamentario y se fijaron esas condiciones, ahí se fija todo eso pero se deja que lo haga el Gobierno. ¿Han presentado ustedes alguna enmienda, señor Blanco, allí? Sí. Acaban de presentar una enmienda de modificación que no afecta para nada a ninguno de los términos de los expresidentes de la Generalitat de Cataluña. Lo mismo le digo en Galicia, ¿eh? Lo mismo, que precisamente se modificó para dar más derechos a los expresidentes cuando gobernaban el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego. Primos de, los, de ...primos de nuestros amigos de compromiso ...primos eh, de nuestros amigos de ...en ese momento se modificó el Estatuto de los Presidentes... ...precisamente durante los cuatro años... ...que hubo ese bipartito... ...o oh, en Andalucía... ...han presentado ustedes una ley para modificar... ...el Estatuto de los Presidentes en Andalucía... ...que tenemos ni más ni menos que imputados... ...a Chávez y a Griñán... ...por delitos de malversación y prevaricación... ...de 855 millones de euros... Oiga, ¿a qué se dedica Izquierda Unida allí? Es que está gobernando. Lo, único, lo último que ha dicho es que va a seguir apoyando al Gobierno hasta más allá de mayo. Es lo último que ha dicho. Han presentado algo ustedes allí. Señor Blanco, es que es un Gobierno y no han hecho absolutamente nada. Simplemente se anuló la pensión vitalicia y se han mantenido absolutamente todos los derechos de los expresidentes. Allí el lema en Andalucía de Izquierda Unida debe ser como el de la propia Andalucía. Izquierda Unida, por sí, por los pueblos y por la humanidad. Sean un poquito más coherentes, señor Blanco, o nadie se los creerá. Ustedes, como le dijo Maragall en su momento a Ciu, gracias, tienen un problema Garcelo. que cada día les preocupa más, y ese problema se llama 5%. Muchas gracias, Muchas gracias señor Garcelo. Para la posición del Grupo Parlamentario Compromís, la ilustre diputada señora Mónica Oltra, tiene la palabra. Sí, Señor Presidente, en noviembre de 2011 debatíem así ya un año antes que la primera proposición que va a presentar Esquerra reunida en una propuesta de reforma que va que a durar el Grupo Compromiso a esta Cámara que lleva a extender el honor de defensar y, efectivamente, en aquel momento era una propuesta de reforma que yo creo que es, era y será necesaria. Vaya que anem a Anem a votar a favor de la admisión a trámite de la seva propuesta, ben antes, como usted ya ja ha avanzado, que nosotros no defensem la derogació de esta ley, sino la reforma de esta ley. Entre otras cosas, per lo mateix que plantejàvem en novembre de 2011, en una propuesta que habíamos presentado en juliol d aquell any, on un a punt de aquel mateix año, on teníamos un Presidente a punto de sentarse eh, a ser juzgado por un caso de corrupción, cuando la, la corrupción política eh, pues, eh, comenzaba a estar generalizada y también nada se reflejaba en los mitjans de comunicación. En aquella propuesta plantejávem que las incompatibilidades del ejercicio de un expresidente tenían que estar en una ley. Plantejávem que un presidente condenado, por una sentencia firma no podría Señorías, ser... Por favor, guarden silencio. No podría ser subjecte de esas prerrogativas. Le al Partido Popular, en aquel, aquel caso, el señor Mario Olano, que fue a la defensa, que confonien drets en derechos amb prerrogativas, que no es lo mateix, un derecho que una prerrogativa. Deiem que el Consejo Jurídico Consultivo, y seus miembros, no tendrían que asesorar a cap empresa y que eso fuera incompatible. Miren, probablemente, si hagueren aprobado en aquel momento la ley que nosotros proposaven, el señor Fliquete no a tingut los problemas que ha tingut de estar asesorando una empresa y, al mateix temps estar a un dictamen sobre la materia. señor Fliquete, que el Grupo Popular va a proposar para estar en el Consejo Jurídico Consultivo. Pero ve, en aquel momento, también el dictamen del Consejo ella que era desfavorable a la nuestra reforma y que además ellos estaban oberts a discutir esas prerrogativas y que eso se a legislar. Hoy es el día que Posteriormente, Esquerra Unida va a presentar una propuesta de derogación. Posteriormente, el de Partido Socialista también va a presentar una, una propuesta de reforma. Y totes han seguido rebutjades por la mayoría del Partido Popular. Y miren, es posible que entre las docentes prioridades del ciudadanos no estiga la de eliminar las prerrogativas de los presidentes. Es posible. También es posible que si al ciudadano se les preguntara si valen que los ex tengan prerrogativas. ¿Ustedes imaginen quién sería el resultado? El que pasa es que yo no voy a entrar en un debate, en un debate absolutamente demagógico sobre este tema. Precisamente porque sí que creo que se de regular las incompatibilidades que un presidente ha de tindre después del su mandato. ¿Por qué? Porque un presidente o una expresidenta no es una persona normal, per molt que nos volgamos, nos volgamos clavar a en el cap. No ho es. Porque ha tenido contactos, ha tenido poder con a a las grandes esferas empresariales para el ejercicio del seu carre i nosaltres entendemos que ese conocimiento, i esa postura de poder no puede ser emprada després de acabar el seu mandat, per a favorir els interessos de unos o altres, o per a favorir els interessos empresarials de unos o altres, o per acabar en el consell de Administración de una empresa que a lo millor el mateix ha decidit privatitzar a vot. Y això en una Comunitat Autònoma o no tenim una ley de incompatibilidades, del de las personas am carregs públics contenidos en altas comunidades autónomas, pues derogar lo poquet que hi ha, a mí me em sembla que no es lo correcto. En de reformar y en de ñugar, ve quién es el estatus institucional, quién es el tratamiento honorífico —por qué no— que se le debe dar a los expresidentes o expresidentes, pero también quiénes son las obligaciones de decoro, de dignidad, de incompatibilidad, qué es el que puede hacer y qué es el que no. Porque un expresidente o ha de ser de todos igual que un presidente o ha de ser de todos Per molt que el partidisme galopant que invadís la política malauradamente porque la política se ha sustituido por el partidismo no ho veo así pero un expresidente en cada caso habría de intervenir para proteger los intereses de unos frente a otros y això ha de estar en una ley pero en cualquier caso yo creo, señor Blanco que hemos de abordar este debate y por el nuestro grupo votará a favor y si se a trámite, como sería desdichable, faremos menos de reforma de una ley que consideremos que no responde a los que están, ni moral, ni política, ni económicamente, pero también a la necesidad de limitar el poder de las personas que han ejercido un cargo público, también una vegada ansesat en ese cargo. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Oltra, por avisar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, el ilustre señor Rafael señor Rafael Rubio, de la palabra. señor señor presidente. Eh, dos puntualizaciones antes de manifestar nuestra opinión al representante del Partido Popular. Tres, voy a hacer uso de un privilegio que es beber agua. Dos, el señor Chávez y el señor Griñán no están imputados. Y tres, Y tres para que le quede claro, la señora Cospedal sí que planteó una reforma de los est del estatuto de los expresidentes en Castilla-La Mancha. Eh, eh, lo planteó, derogació. Por lo cual, no, no, de, lo derogació. Aquí está. No, no, derogación. Lo planteó la señora Comedal no en el boletín oficial, lo puede leer, de las Cortes Valencianas, la sesión Plenaria, del, del 20, eh, perdón, de abril, de 20 de junio del 2013. Por tanto, sí que existe esa cuestión. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, nosotros hemos planteado aquí, bien decía la señora otra que es la quinta vez que esto se discute en esta legislatura, planteamos aquí un proyecto de ley donde modificábamos el estatuto de los expresidentes. Concretamente, pedíamos la supresión de la oficina, personal de apoyo, conductor, etcétera. Pedíamos eh, que la condición de miembro de Consejo Consultivo fuera incompatible con cualquier otra condición, pero no solo para los expresidentes, también para los demás miembros del Consejo Consultivo. Y no nos encontraríamos hoy que todavía hasta ahora no ha, presenta, no ha pedido su comparecencia el Presidente del Consejo jury Consultivo por el tema de una empresa ligada con el palado de Les Arts. había que pedirlo para todos también, y la tercera cuestión, que el tema de la seguridad estuviera vinculado a cuestiones estrictamente que se fueran percibidas por la policía. Pedimos esas cuestiones y ustedes lo rechazaron. Entonces el momento fue que no tocaba, que eso había que hacerlo en el contexto más global, que había que hacer no sé qué tema, en fin, cuestión que ustedes no quisieron. Vamos a ver. Había una cuarta cuestión que pedíamos y es que si alguien, un expresidente, es condenado, evidentemente perdería cualquier tipo de eh, prerrogativa o privilegio que le pudiera dar la condición de expresidente. Nosotros estamos orgullosos de nuestro presidente. Nosotros estamos orgullosos de la gestión que hizo el señor Lerma, que modernizó, creó las estructuras de la Generalitat Valenciana, que sentó las bases del Estado de Bienestar Social en la Comunidad Valenciana y que, sin duda alguna, fue honesto como gestor y se fue absolutamente con las manos limpias de esta gestión que hizo al frente de la llanidad. Yo no sé, ustedes no pueden decir lo mismo, ni del señor Olivas, que hundió una caja y está ahora siendo juzgado, ni el señor Camps, que ha llevado a la ruina, al paro, a la corrupción a esta Comunidad Valenciana y que ahora está... Le ha solicitado la Fiscalía que pueda ser también imputado. ¿Y qué decir del señor Zaplana? Que es verdad que no está en ninguna cuestión judicial de momento, pero que sin duda alguna fue el que, el que puso los cimientos que luego el señor Camps vino a desarrollar con su gestión. Por tanto, esa es la situación. Ahora bien. A nosotros nos ha interpelado el señor Blanco diciendo «¿Tienen ustedes la oportunidad de que se tramite o eh, no se deje de tramitar?». Mire, el señor Blanco no se va a tramitar porque el Partido Popular ha votado que no. Va a votar que no, lo ha dicho su representante. Y nosotros nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener, señor Blanco, se lo explicamos, porque entendemos que en este momento, aunque se tramitara, no iba a dar tiempo. Nosotros traeremos en la próxima legislatura, en el primer mandato, con el Gobierno que presidirá, en este caso, un socialista, una propuesta de ley para modificar el estatuto de los expresidentes. Ese es el compromiso que adquirimos en su día, cuando traímos el proyecto de ley y fue eh, enviado a Toriles, como les gusta la expresión en este caso, al Partido Popular, y a lo que nos comprometemos, ya lo hicimos en aquel momento, en el año 2013, y lo volvemos a decir ahora, a hacer en su momento ese cambio. Porque, Sin duda alguna, la figura del expresidente debe ser una figura que llene de orgullo a los valencianos, que no se puede meter, desde nuestro punto de vista, ni mucho menos a todos en el mismo círculo, que nada tiene que ver la gestión honorable, en este caso, de un presidente como fue el señor Lerma, con la gestión posterior de otros presidentes que han venido. Y, como no hay que confundir tampoco a la opinión pública en un totum revolutum, entendemos que no es lo más conveniente. Estamos claramente en contra de cualquier cosa que suene a privilegio y, por eso, en el año 2013, en junio de 2013, trajimos a discutir en esta cámara nuestro proyecto de ley, proyecto de ley que era clarísimo y que evidentemente si el Partido Popular hubiese apoyado la tramitación, hoy estaríamos ante una situación nueva. Es evidente que a ellos no les interesa cambiar cualquier estatus. ¿Cómo van a cambiar el estatus del señor Camps si la gran bancada que se sienta aquí le debe sentarse al propio señor Camps? Y una diferencia también a un parlamentario que ha subido aquí y dice todos tenemos los mismos privilegios. Mire, nosotros nunca hemos cobrado ningún sobresueldo. Muchas gracias. gracias señor Rubio. Sí. Eh... ¿Para qué demanda, el señor Blanco, la palabra? Porque según contradijeron meus argumentos. La, ¿La réplica, señor Rubio? Vuelve. ¿Qué usted la palabra? ya con la exposición son los matices que fa mes de dos años, eh, son respetables, evidentemente, pero yo creo que hay argumentaciones que no se sostienen, señor Rubio. Dir que vos te abstenen porque de todas manera el PP va a votar en contra es Fer depende de la segunda posición de la posición de un altre grupo y eso yo creo que no es masa comprensible y la segunda Rao, y es que no va a donar temps a que tramite tampoco me sembra es razonable, usted pre posición ese grupo pre posición tal pegada el propio ple, a tres proposiciones de Jay, y el seu grupo les vote a favor y fará B, si es que se han de votar a favor no cree que siga una buena excusa decir que no va a donar temps ¿vale? Tampoco que, que siga un buen argumento decir que en los en el plantejament de la derogación, diguen que todos los ex -presidents son iguales, ni molmen. fa una ley de ex és es que tracta per igual a todos los ex Yo insistís la dignidad, la honorabilidad dels ex presidents como la de qualsevol otra persona, te aborda el su comportamiento. Per últim, decir que la posición de voto del grupo compromiso es coincidente, pero en el debate. Sí que ha exposado que preferirían una reforma y no una derogación. Es una cuestión que se puede estudiar, pero también es deberes que el argumento en Prat, para plantear esa reforma, que es la necesidad de establecer unas incompatibilidades, los antes el compartim, y pensemos que sería seguramente mesa 10, pero no hay de incompatibilidades, no solamente el sex president sino todo el sex càrrecs de la Generalitat Valenciana. También un conseller de acceso a información, relaciones a personas poderosas a las que después podría favorir. Pertanto, se alegra coincidir en la posición de Bot. Yo creo que, en el fondo, coincidimos en el espíritu que nos impulsa a votar a favor, pero nosaltres pensamos que sería más razonable derogar un estatut de que es digo ahí sí, estatut, porque dona estatus y hacer una propuesta de ley de incompatibilidad que siga muy estricta y que garantizca la separación entre ello público y yo privado y que ninguno utilice las relación se contactos, la información a la que ha accedido eh, ostentando un cargo de representación o un cargo ejecutivo, pero después a favor empresas privadas a las cuales ha poco tener de relación. Gracias. Gracias, señor Blanco. Señor Rubio, para réplica. Gracias, señor presidente. Eh, señor Blanco, mire, nosotros nos abstenemos. Hemos dado unas razones, a usted le puede parecer que eh, mire, no es suficiente lo de que si no tiene tiempo para tramitar, etcétera. Pero le voy a decir una, Pues yo creo que ahí no hay que sacar uh, las cosas de contexto. Lo que hace igualar la posición de todos los presidentes es la supresión pura y dura de la ley. Eso es lo que hace igualar la posición de todos los presidentes, señor Blanco. Cuando se pide la, su la supresión, a todos afecta por lo mismo. Por eso nosotros, en junio del 2013, perdón, en abril del 2013... Planteamos una modificación de la ley y decíamos claramente lo que le he dicho en la trona entre otras cosas estaba el tema de las incompatibilidades y como no queremos meter en la misma cesta a todos porque no todos son iguales y porque ha habido un presidente honorable que sentó las bases del Estado de Bienestar en la Comunidad Valenciana no queremos mezclarlo con otros presidentes que entendemos no son nada honorables y por tanto hicimos la modificación de la ley con... Aspectos muy concretos, como le hemos dicho. Por tanto, desde la perspectiva, nos abstenemos. No hay otro tipo de cuestión. Y señor Blanco, y acabo con esto. Miren, en Extremadura, ustedes. No, no, no. Le voy a aplicar el mismo criterio que el Partido Popular. No se preocupe, no se preocupe. Pero es que, no, no le hablo de anunciar, No, le digo, señor, señor Blanco, no, no, no. Usted, ustedes y otros no somos lo mismo. Ustedes Izquierda Unida, todos somos muy socialista. No pasa nada, pero le quiero recordar, le quiero recordar porque es bueno por lo que usted dice y lo digo porque hace escasamente han aprobado una ley muy poquito el 18 de febrero, la ley 14, la ley 1 2014 de 18 de febrero sobre entre otras cosas afectaba la figura de los presidentes y ahí en Extremadura ustedes han adoptado con un buen criterio que me parece correcto que los expresidentes de la comunidad autónoma extremeña sean miembros del Consejo Jurídico Consultivo de Extremadura. Me parece bien que probablemente en su texto que ustedes estén pensando podrían también incluirlo, pero llevarnos a la cuestión de la supresión que igual a todos en el sentido negativo es lo que nosotros no hemos entrado. Por todo lo demás, señor Blanco, el espíritu lo podemos compartir, las cuestiones de endometrización y nos abstenemos. Ustedes y nosotros somos lo mismo, aunque converjamos en cosas. Muchas gracias. Gracias, señor Rubio. Señorías, finalizado el debate, pasaremos a la votación de este punto del orden del día, el cuarto. Señorías, comienza la votación. No, eh? Votación a favor, no. Votación en contra, 47. Abstenciones, 31.